Quiero mostrarte en este video cómo es la búsqueda en un tablero de Trello. Vamos a hacer una tarjeta aquí que se llame Mujer Cronopio. Vamos a hacer una tarjeta acá, por ejemplo, que se llame Test, que original yo con mis nombres siempre. Añadir tarjeta y vamos a ponerle un color a esta tarjeta. Vamos a ponerle, en realidad no es un color, sino una etiqueta. Sí, vamos a ponerle una etiqueta amarilla, por ejemplo sí, Ya nos sale aquí nuestra tarjeta con la etiqueta amarilla Y si nos vamos al menú extendido Podemos aquí en buscar tarjetas Hacer filtros sí, Entonces podemos buscar por término mujer ¿no? Si lo habilitamos es mucho mejor Si escribimos en la barra no es muy bueno Sin etiquetas, dos tarjetas aquí Sí, pero aquí, fíjense que se hace un filtro automático, pero me deja saber que hay más tarjetas. Vamos a quitar esto, borrar búsqueda. Sí. Luego, las tarjetas amarillas. Entonces, se van a desaparecer todas las tarjetas y me va a decir el conteo de resultados y me va a ubicar la tarjeta amarilla. Tarjetas que tengan a uno de los miembros del equipo asignados. Aquí lo tenemos. Aquí podemos también buscar por fecha, Vamos a poner que esta tarjeta vence el mes siguiente. Vamos a ponerle una fecha. Sí, vamos a ponerle fecha de vencimiento el mes entrante, el 7 de octubre. Lo guardamos. Ya tiene la fecha de vencimiento. Y aquí si vence el mes siguiente, vamos a tener una tarjeta que no salió. Eh, no tiene fecha de vencimiento, marcada como completa, no marcada como completa Ah, bueno, aquí sí sale esto La fecha de vencimiento 7 de octubre vence el mes siguiente Ah, claro, si estamos en agosto Oh, señor, estamos en el último día de agosto Por eso esto que hice aquí no sirve Entonces vamos a ponerlo en septiembre No pasa nada Guardamos acá Y ahora sí ponemos este filtro Muy hermoso que nos da Trello Que es que venza el mes siguiente Y como verán, las que vencen en septiembre salen Coincide con cualquier Este con cualquier etiqueta de miembro del equipo, yo puedo ir filtrando, incluso puedo utilizar varios filtros de búsqueda a la vez, ¿ok? Y voy creando como estas búsquedas más complejas.